Qué felices, querido lindo, qué Esa, gusto, cómo buenísimo. está, como siempre, para un poquito dejar de lado las noticias y todo lo que se vive en nuestro país y hablar de algo más grato, como usted decía, de las diferentes actividades culturales y folclóricas que se viven cada fin de semana en nuestro país. Seguro que sí. Lidia Chávez se llama la experta, <risa> así que hoy nos va a contar novedades. Sí. ¿Qué ha sucedido? Novedad. A ver, cuente. Eh, lo que sucedió es que el pasado fin de semana se vivió el primer convite en, el, en lo que es el mejor carnaval del mundo y lo que va a ocurrir este fin de semana es una hermosa entrada folclórica en la ciudad del Alto. La UPA se activan con sus diferentes actividades en este caso la entrada de la Universidad del Alto que se va a vivir este sábado 12 de noviembre eh, que eh, por supuesto va a aglomerar gran cantidad de universitarios e universitarias, 44 fraternidades de diferentes carreras y facultades van a dar su paso por las diferentes calles de la ciudad del Alto, todo se iniciará, eh, será el recorrido por la avenida Juan Pablo II para llegar a la Chacaltaya y al final culminar la entrada en la Fuerza aérea boliviana. Es, eh, se estima gran cantidad de universitarios eh, universitarios que van a estar presentes con diferentes danzas, entre ellas está Tinku, Caporales, Huacahuaca, participarán más de dos, 12 mil estudiantes. 35 carreras de dicha institución y bueno, eh, la gente está invitada para que pueda ser parte también de este gran espectáculo que se va a vivir, ahí está el cronograma de participantes de esta entrada universitaria autónoma de la UPA que se va a realizar este eh, fin de semana exactamente este sábado que se va a dar inicio a partir de las 7 de la mañana mañana Mañana. ¿sí? Mañana desde las 7 de la mañana. Sí. ¿De dónde parte, dijiste? De todo lo que es la Avenida Juan Pablo II, a la altura de la UPA. Ah, perfecto. Sí, y va perfecto. a culminar en la Fuerza Aérea Boliviana. Excelente. Toda esa avenida ancha de la Juan Pablo II, ahí está imágenes de archivo de la pasada gestión, donde los eh, hermanos estudiantes salteños eh, van a participar con las diferentes carreras y danzas. Eso en cuanto a lo que se va a vivir este fin de semana, nos vamos por la segundita porque hay una actividad muy importante con fe y devoción a la mamita de Santa Cecilia. Nuestros hermanos artistas y músicos de diferentes rubros se van preparando para lo que será la gran eh, festividad en honor a Santa Cecilia y esto va por parte de los pasantes de William Alcos Flores y su distinguida esposa Tania Chávez. Invitan a la fiesta en honor a la Virgencita de Santa Cecilia de la banda Unión Pagador Papis, de Oruro, Mira, ahí está, este lunes 21 será su actividad, eh, con una velada y un agasajo a la banda Internacional Unión, pagador y su tenible... Percusión, así se llama. Temible percusión, sí. ¿qué tal? Es? Ahí está, y el día martes también otra actividad muy importante porque van a festejarlo tres días, 21, 22 y 23. El día martes se realizará la misa en el templo de Nuestra Señora del Socavón para después recorrer en gran caravana folclórica hasta el Salón Mil Fortalezas para eh, disfrutar de los grupos nacionales e internacionales. El día miércoles 23 será la cura de Chaki, ¿qué le parece? Y seguirán disfrutando de más baile y obviamente de las agrupaciones que les van a acompañar allá en el departamento de Oruro. Ya se vive la festividad de la Virgencita de Santa Cecilia, esta banda que es la banda Unión Pagador Los Papis lo van a festejar durante tres días, 21, 22 y 23 en el departamento de Oruro. Eso en cuanto a la festividad de Santa Cecilia y otra actividad muy importante, es va realizar el 15 aniversario de la Fraternidad Nueva Generación La Paz Charaña del Gran Poder. ¡Sí, señores! Esta fraternidad está de aniversario en sus 15 años de vida. La Junta de Fundadores de la Fraternidad eh, invita a los expasantes Bloques Especiales de la Fraternidad a su gran aniversario que se realizará este domingo 13 de noviembre con una misa de salud a partir de las 9 de la mañana en el Santuario del Señor Jesús del Gran Poder, donde también se realizará la posesión del nuevo directorio 2022-2023 y la Junta de Pasantes del próximo año. Saludos a esta prestigiosa fraternidad, eh, nueva generación Viajeros, La Paz Charaña en gran poder. Vámonos con la cuartita y esta es muy importante porque se la ha vivido ayer. Hablamos de la Cumbre Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano. Gringo, eh, lo ha organizado el Ministerio de Culturas y Descolonización y Despatriarcalización. ...que se llevó ayer esta cumbre tan importante... ...la cumbre del patrimonio cultural boliviano... ...nuestras raíces, nuestras culturas, nuestro patrimonio... ...y bueno, para trabajar lo que es el salvaguardia... ...de los diferentes patrimonios que tiene nuestro país... ...nuestras danzas, nuestras entradas todos los eh, conocimientos que nos han llegado, nos, nos han dejado como legado a nuestros ancestros. Ayer se ha realizado con una entrada de los diferentes patrimonios que han sido declarados como ha sido Carnaval de Oruro, Gran poder, la fiesta de chutillos, estuvo la fiesta de los chunchus promesantes de Tarija, estuvieron nuestros hermanos callahuayas, y bueno diferentes eh, eh, representantes que han sido declarados como patrimonio mendigante la UNESCO, hicieron una pequeña demostración por Plaza Murillo, ayer eh, por la tarde estuvieron las diferentes autoridades del Ministerio de Cultura y obviamente las autoridades internacionales de la UNESCO, que hoy precisamente en el Parque de las Culturas del Teleférico Rojo, eh, las autoridades de la UNESCO de, harán un diagnóstico de la situación y van a trabajar en las eh, diferentes mesas redondas por cada uno de los, van a trabajar con cada uno de los representantes que han sido declarados como patrimonio en nuestro país por estas autoridades internacionales. Estará Gran Poder, estará Oruro, estará la Icha Pequeña Fiesta del Oriente Boliviano, estará los Chunchos promesentes de Tarija y todos los patrimonios que hacen, han sido declarados en nuestro país país, hoy en mesas redondas, mesas redondas mesas de trabajo para hacer un diagnóstico y así sacar resultados ya mañana, eh, que también se va a realizar otra actividad en el Patio de las Culturas, eh, resultados para la salvaguardia y conservación de estos patrimonios que, como hemos visto en las noticias a nivel nacional e internacional, se está queriendo apropiar otros países. Así que muy buen trabajo. Ya se estaba esperando eso y esperemos que estos resultados sean al favor de estos de estas declaraciones patrimoniales que tiene nuestro país ante la UNESCO. Seguro que sí, hay que defender nuestro patrimonio. Exacto. Han habido últimamente, en estos sí. últimos días, se han conocido algunos eh, intentos de, de avasallar o de avanzar sobre uh -huh. nuestro patrimonio, eh, de pronto agarran canciones que son tradicionales, que son absolutamente 100% nuestras y les cambian la letra, las uh -huh. distorsionan, en fin, hacen una serie de, de, de modificaciones y hacen quieren hacer creer, sí. ¿no es cierto?, que ese es su patrimonio, ¿no? Entonces hay que, hay que tomar iniciativas, no hay que esperar, no hay que dormirse en esto, porque lamentablemente, mientras nosotros dormimos, hay gente que viene por nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, hay que cuidarlo, no basta con que de, te declare eh, pa, eh, como patrimonio de la humanidad la UNESCO, etcétera, es importante que también nosotros cuidemos nuestro, nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Este y esta es, y este es una, sí. una muestra de aquello. Esta es una muestra de las eh, de, de diferentes actividades que se deben de realizar cada año, pienso yo. Cada sí, año. Seguro. No, La UNESCO también tiene que estar presente para ver cómo nosotros estamos manteniendo nuestra cultura, nuestras danzas, nuestra seguro. música, nuestra arte, nuestras tradiciones y lo que nos han dejado a nuestros ancestros como patrimonio así que estas actividades se realizan desde ayer, hoy y mañana Buenísimo. en diferentes lugares por nuestras autoridades. Buenísimo. Bueno, hoy vámonos con día. la quinta y la última, se ¿Sí? vive el aniversario del bloque Pilas de Oro de la Fraternidad Tradicional Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros este domingo 13 de noviembre a partir de las 11 y 30 de la mañana en la iglesia Jesús del Gran Poder, pasada la ceremonia religiosa, tendrán un descanso en la calle Eloy Salmón, para luego dirigir en Gran Caravana Folclórica al salón de eventos Zafiro, ubicado en la calle Juan Granier. Ahí está, con esto culminamos todas las actividades que se viven, bueno, imagino que hay más, pero las que nos llegan, esta es la invitación. Invitamos todos. a que nos eh, contacten, con, sí. contacten a Lidia, ella está todas las tardes acá en la programación de Aviala la televisión, seguramente muy pocos no lo saben, pero les recordamos, está abierta la invitación para que todos puedan participar de sus actividades, y por supuesto Exacto. aquí los viernes que viene Lidia con una suerte de resumen, de síntesis, ¿No? De toda Exacto. la actividad semanal. Lidia, como siempre, un placer, un gustazo, te agradecemos eh, como siempre tu amabilidad, tu cariño, y bueno, pues nos estaremos reencontrando el viernes que viene, ¿Te parece? Sí, con más actividades, estaremos hablando de los resultados de esta mesas de dones que ha hecho el Ministerio de Cultura y de las diferentes actividades que se van a presentar ya casi a fin de año lo que es Santa Cecilia, el Día de los Músicos, entre otras actividades. Muchísimas Buenísimo. gracias. No, primo. por favor, Lidia, muchísimas gracias y la entrada de la UPEA, que mañana va, va a ser vibrar las calles allá por, por el alto, ¿no? Eh, bien, 11 con 16.